¿Algo? ¿Alguien? Igalia es una de las empresas referentes en el mundo del software libre desde hace ya años, desarrollando algunas de las tecnologías que más han prestigiado a este tipo de software en el ámbito profesional. Desde Galicia, y desde hace ya más de 15 años, esta consultora ha abierto nuevos horizontes en las tecnologías libres, no solo por sus productos, entre los que destacan WebKit y Chromium, o los drivers de mesa para Intel, por ejemplo, sino también por su forma de gestión como empresa en el mundo del software libre, siendo pionera en la incorporación del tejido empresarial al código abierto y cofundando asociaciones empresariales como Agasol. Con Chema Casanova, uno de los socios fundadores, y con Samuel Iglesias, que ya nos ha visitado en ediciones anteriores del podcast, tenemos el placer y el honor de hablar de Igalia en Compilando Podcast. Ambos comparten equipo dentro de la consultora en el desarrollo de mesa, y con ambos queremos compartir hoy la experiencia de este referente en el software libre hecho en Galicia y para todo el mundo, Igalia. Hola Chema, hola Samuel, ¿cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal Paco? Hola, buenas Paco, ¿qué tal por ahí? Muchísimas gracias por atender la llamada de Compilando Podcast y por participar con nosotros en esta edición del programa. Y hemos dicho que vamos a hablar de la consultora Igalia, por lo tanto, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es una consultora y qué es Igalia? Pues una consultora, eh, tal y como lo entendimos nosotros en Igalia, pues al final es un grupo de personas ¿no? que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 no sé si he sido ya demasiado largo explicando. Ha sido, ha sido perfecto porque así tenemos una, una visión general de proyectos concretos e interesantes en los que trabaja Igalia, desde España, desde Galicia y para el mundo. Y en Compilando Podcast nos gusta hablar de la Escuela Gallega del Software Libre, por la especial influencia de diferentes proyectos que llegan de aquellas tierras. ¿Por qué pensáis que Galicia se ha convertido en uno de los grandes focos del software libre en la comunidad hispana y latinoamericana es una pregunta muy interesante Paco, y, y yo que he seguido un poco el movimiento de software libre participando en los inicios eh, allá por uf, desde, ya llevamos más de 25 años ¿no? con el movimiento de software libre ¿no? y mi conclusión es que un poco es debado, debido a, a que aquí inicialmente había por ejemplo yo considero que hay un grupo de usuarios de Linux que es el GPUL, Grupo de Programa de Usuarios de Linux que surgió en la Facultad de Informática de Coruña y ahí pues, bueno, surgió mucha gente que se interesó por el proyecto, había un punto en común en aquella época que no había tanto internet y la curiosidad pues había gente con la que se podía consultar de ahí, por ejemplo surgieron muchas empresas. ¿no? Y otra de las cosas que hay así muy interesantes es que hay muchos grupos de usuarios que actualmente eh, mantienen su actividad, ¿no? por lo tanto independientemente de la zona de Galicia en la, que, en la que uno viva, no se ha conseguido montar un tejido asociativo que puede ser más o menos fuerte según el tiempo. Yo considero que ha perdido un poco de, de pujanza el, el ámbito de los grupos de usuario, pero todavía se mantiene. Y a partir de aquí, con el paso de los años y, y habiendo conocimiento de las tecnologías de software libre, eso ha permitido que se cree, digamos, eh, una estructura empresarial, ¿no? O que las propias empresas empiecen a utilizar empresas que inicialmente eran trabajaban en software privativo, cuando han conocido el software libre hayan empezado a, a trabajar en ello, ¿no? Y además está un poco ya estructurado con con Agasol como, como asociación de la que en Igalia fuimos socios fundadores en su momento también que permite que haya que existe una crep, y además es una de nosotros solemos decir a menos en Igalia inicialmente ¿no? que esto era desde Galicia para el mundo no que podías salir gracias a software libre y exportar la tecnología y aprenderla también. Te podría a lo mejor contar Samuel su visión desde el punto de vista que él, él viene de Asturias no Exacto, es lo que iba a comentarte, ¿no? que pero yo soy de una región prima hermana ¿no? de, de Galicia, que es Asturias, y en los comienzos fueron muy similares, software libre. Hubo ahí un movimiento principalmente eso, de facultades de informática, gente autodidacta, ¿no? gente que quiere trastear con el ordenador y aprender cosas nuevas, quitarse, por ejemplo, del yugo ¿no? de, de otros sistemas operativos. Y más o menos los comienzos yo creo que fueron muy similares a los gallegos, eh, había asociaciones también de usuarios, en una llamada Astur Linux, que era muy potente se organizaron jornadas de software libre venía bueno, cientos de personas pero allá sobre el 2006 2007 empezó a haber un declive bastante importante yo creo que es mucho también el, el problema de, bueno, algo que comentó Chema al principio ¿no? que era, antes, antes de internet bueno pues la, la manera de aprender era buscar al, al gurú, ¿no? de turno al experto que supiera y que te ayudara eh, a partir de 2006, 2007, yo creo que internet se popularizó muchísimo, hubo muchos foros, por internet, eh, muchos foros públicos, online, hubo comunidades, etc. Y se fue perdiendo ¿no? esa, esa parte asociativa. También hubo un problema ahí en Asturias en que no se tejió esa parte empresarial, que sí que hubo en Galicia. Eh, las empresas aquí son más tradicionalmente... Tradicionalmente utilizan tecnologías privativas, ¿no? La parte libre, digamos que... ...no confiaban en ella... ...por decirlo así... ...desde la administración pública... ...tampoco se hizo un esfuerzo importante... ...para potenciarlo... ...y ahí acabó... ...bueno pues... ...como acaban muchas cosas... ...en la parte de que los viejos del lugar... ...bueno pues... ...tienen distintas responsabilidades... van dejando ya de... ...de trabajar en su tiempo libre... ...en la asociación... Desde, ...se dejan de organizar eventos... ...y poco a poco fue muriendo... Uh, ...ahora mismo... ...hay... ...bueno... ...pequeños focos aislados... ...de gente que está intentando... ...retomar esta parte... Dando charlas en ayuntamientos, organizando conferencias. Por ejemplo, vino hace hace un año vino Richard Stallman aquí a Oviedo. Y bueno, se está intentando retomar poco a poco, pero por decirlo así, ese germen tan importante que hubo en Galicia y que ahora mismo se, se ve que todavía sigue allí, pues aquí se perdió. ¿no? Es, es una pena, auténtica pena, pero bueno, supongo que la, la parte natural ¿no? de la vida en este tipo de, de temas. Bueno, en general, en el mundo hispano eh, se, se vive intensamente el, el software libre dentro de, de, de la pequeña comunidad, lógicamente, con respecto a otros sistemas operativos y otras tecnologías que somos. Pero, lógicamente, también, como decíamos, hay pequeños focos que en un momento dado, pues hacen lo que a nosotros, en compilando podcasts, nos gusta llamar, pues, como una escuela, ¿no? Y es muy importante y muy llamativo el centro de esa, para nosotros, llamada escuela gallega de, de, del software libre. Aunque, como bien decía también Samuel, lo hay y lo sigue viendo en Asturias, en todo el territorio español y en todos los territorios donde nos, nos oyen, ahí en el Caribe o en, o en América Latina, aunque haya pues esos focos importantes, como es ese, ese foco gallego, esa escuela gallega del software libre, de la cual pues vosotros sois representantes, uno como nativo y otro como pues trabajador inmerso en proyectos dentro de Igalia, de esta consultora que hoy es referente y que, de tierras gallegas estamos conociendo aquí un poquito más en algo alguien y en compilando podcast y os quería preguntar, el, el flows el, el software y las tecnologías libres se han consolidado en servidores en el internet of things en el matching, en el deep learning en el big data y todas las tecnologías de la computación que están más en vanguardia, sin embargo parece un poquito estancado siempre en el escritorio. ¿Llegará, si es que hace falta, ese año de Linux en el escritorio? Uh -huh. Entonces, la verdad es que es, es un muy buena, es la típica broma, ¿no? Este es el año del escritorio de, de <risa> Linux. Y, y la verdad es que, en cierta manera, ese año ya pasó. Eh, me, me explico realmente lo que está utilizando en el día a día muchísima gente de manera o sea, como consumidor normal y corriente es un sistema operativo llamado Android que al fin y al cabo es el que nos lleva los ojos la, la mayor parte del tiempo ¿no? estamos ahí mirando el móvil, mirando mensajes, aplicaciones, etc. ¿no? y eso corre al fin y al cabo un kernel de Linux y un stack gráfico de un stack no solamente gráfico sino también de otros temas totalmente libre ¿no? y por eso considero que bueno, podríamos ahí justificarlo un poco que sería el escritorio el escritorio tradicional yo creo que básicamente no creo que es una batalla perdida no solamente porque los usuarios estén más centrados en otros sistemas operativos privativos, sino también porque yo creo que el escritorio va a acabar, está muriendo poco a poco para los usuarios comunes. ¿no? La gente, por ejemplo, mis sobrinos eh, utilizan la tablet de una manera increíble, pero cogen un ratón y no saben cómo moverse prácticamente. ¿no? Ellos están más acostumbrados a, a tocar con los dedos, a coger la parte más móvil ¿no? de los sistemas operativos y menos la parte esa de escritorio tradicional ¿no? que, que nos encontramos. Entonces, que estemos estancados. Yo creo que tiene un nicho, es un nicho que siempre va a estar ahí, siempre va a haber, ya sea por el mercado empresarial, ya sea también por usuarios convencidos con software libre que quieren utilizar sistemas operativos libres, eh, ese nicho va a estar siempre ahí. Pero tanto como que llega a las masas y que llega a un noventa y pico por ciento de aceptación, pues bueno, yo creo que no es algo viable, en mi opinión. No solamente eso, porque sería un cambio de tendencia muy importante, sino que también yo creo que el escritorio Tal y como lo conocemos, ya no están de moda, ¿no? Como ya no está tan de moda como, como estaba hace años. Bueno, yo aquí quería disentir un poco con Samuel, ¿no? A ver, el tema de Linux en el escritorio, como Linux, como kernel, ¿no? Yo creo que ahora mismo sí que está subiendo en la batalla, y por ejemplo, temas como los Chromebooks, lo están, digamos, subiendo el ratio del número de ordenadores que corren Linux y que tienen un escritorio que al final es un navegador, que una parte importante del es libre, ¿no? Pero no podríamos considerar, digamos, como libre lo que sería lo que se ejecuta ahí en el navegador porque tiene plugins pregativos, ¿no? Entonces yo creo que la batalla del escritorio es una batalla que es muy complicada a día de hoy. Lo que sí que estamos viendo es que en los escritorios, una parte del stack que se utilizan ellos, sí que puede llegar a ser libre, ¿no? Por ejemplo, ya vemos que hoy en día los navegadores más populares tienen una base muy importante de software libre y eso, pues, es la herramienta que al final estamos utilizando, ¿no? Yo lo vería desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, hace años no nos podíamos imaginar, ¿no? Que es como el tema de los videojuegos. Cada día estamos viendo novedades Desde hace cinco años ahora. Hoy en día una persona que quiera jugar en su ordenador con software libre, aunque sean juegos privativos, puede jugar a ellos, cosa que hace cinco años no era pff, ni imaginable, ¿no? Y juegos de primer nivel están ahora mismo disponibles en estas plataformas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco los usuarios, yo conozco mucha gente que decía no, yo utilizo mi ordenador, pero para jugar tengo que ir a Windows. Eso ya va a dejar de ser una excusa para alguna gente. ¿no? Lo que sí que es cierto es que el perfil de usuario de escritorio Linux últimamente está bastante enfocado en perfiles desarrolladores ¿no? y luego usuarios que tienen curiosidad. Pero lo que sí que ha pasado es que a nivel usuario... No tiene casi la misma complejidad utilizar el escritorio en, con Genome o con KDE que usar un escritorio con la última versión de Windows. Por lo tanto, es más un problema de conocimiento a veces que un problema de que sea mejor o peor técnicamente la solución. Porque ahora mismo yo creo que cualquier persona que yo, familiares, amigos, que les instalo el sistema operativo con software libre, trabajan perfectamente sin ningún problema. Creo que se ha mejorado mucho, el tema es... ¿Cómo conseguimos llegar a esa masa? ¿no? Hace años se decía, en 2010, el objetivo era el 10%, ¿no? y creo que en 2010 no llegamos al 1%. Ahora estaremos por ahí en el 1%, 2%, pero bueno, yo creo que algo de futuro hay mientras siga existiendo escritorio. Quizás, insistiendo en lo que nos has comentado, Chema, ya cada vez hay más juegos, cada vez es muchísimo más fácil sin tener que recurrir, por ejemplo, a la terminal, que asusta tanto el manejarse en cualquier distribución de las más usuales de Linux. Por ejemplo, todo este podcast pues estáis utilizando vosotros sistemas operativos libres. También el que os está recibiendo aquí en la edición de este podcast utilizamos para editarlo un DAO como Ardur Libre una sala Gypsy para comunicarnos con software libre. Todo este podcast se está produciendo eh, con, con software libre por, vuestra, por, por por nuestra parte, hasta, hasta con, con LibreOffice. Escribimos guiones y, y, y cuestionarios de preguntas. En fin, eh, que en términos que, que antes, pues en sonido, decíamos que había poco en software libre, cada día hay más y tal. Cada día hay más posibilidad de jugar, mejores herramientas, y sin embargo, es muy, muy poco el avance que se hace en el escritorio. Podría ser, podría ser, pregunto, un tema también de comunicación. Comunicación. ¿Nos hemos acostumbrado a tener unos grandes canales de comunicación, intramuros, grandes encuentros, foros. En definitiva, muchas herramientas de comunicación y extramuros comunicamos mal o casi nada a veces? Yo creo que, por ejemplo, la labor que haces con, con compilando podcasts es, digamos, muy importante para la difusión de, de, digamos, del, del uso de software libre. Porque yo creo que una parte más importante es la comunicación, porque si tú le presentas a la gente los los argumentos que hay detrás de software libre, lo prueba, lo utiliza, hoy en día las soluciones son técnicamente buenas. Es más, la suite ofimática, yo nunca me he encontrado un problema en los últimos años, por ejemplo, que era antes decías ¿sabes? es que la gente solo sabe manejar uno, tiene el Microsoft Office, no por inventarlo. Pero hoy en día, por ejemplo, el LibreOffice es súper potente. Claro, no es la misma situación que tenemos hace muchos años, un tema... Como comentas tú, yo creo que es de difusión. No hay no hay una estr estr estrategia, demosle a lo mejor de marketing o de difusión. Como hoy en día está totalmente consolidado y el negocio principalmente para los fabricantes está en, en el lado servidor, ahí ya nadie se lo plantea. Sin embargo, a nivel usuario, pues ahí yo creo que las redes de tanto de distribución, pues bueno, ha, ha habido cambios, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora los port hay portátiles que ya puedes comprar con Linux, pero bueno, no es todo lo que a, a mí al menos me gustaría ver, ¿no? No sé qué opináis ahí vosotros, pero bueno. Yo creo que la comunicación es uno de los factores más importantes porque la complejidad hoy en día de las distribuciones es más fácil instalar una Ubuntu o una Fedora que instalar un Windows, por ejemplo. Pero el Windows ya te viene en el ordenador normalmente. Ese es uno de los problemas. Sí, yo estoy ahí con Chema... Eh, sí que es verdad que hubo una evolución muy importante. Si empezamos a pensar hace 20 años, diríamos que bueno, su libre esto es complejo. como me voy a instalar la distribución de Linux por disquetes aquí peleándome con los drivers de todo tipo? Bueno, pues ¿cómo se llaman estas aplicaciones? A ver, la suite ofimática en Windows se llama pero aquí no sé cómo se llama. Todo eso, bueno, se fue subsanando poco a poco. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones tipo LibreOffice y anteriormente OpenOffice, bueno, pues se hizo un bastante esfuerzo para que corriera en Windows, que hubiera, por ejemplo, migraciones por parte de administraciones públicas para que lo fueran utilizando. Bueno, se hizo un esfuerzo de equiparar en características también a lo largo de todos estos años. Y ahora, bueno, pues nos llegamos a un punto de, de madurez tal que, que yo creo que no, no tenemos que sentirnos acomplejados de ninguna manera. Tenemos las mismas o incluso más funcionalidades que, que muchos de los softwares propietarios, pero sí que es verdad de que nos falta ahí, bueno, una parte de publicidad, de comunicación, ¿no? Bastante importante, ¿no? Por ejemplo tú buscas el miras el músculo económico que tienen empresas ya sentadas en, con aplicaciones propietarias y el, el gasto que utilizan en publicidad en pagar por ejemplo anuncios en revistas especializadas o en o, o por ejemplo publicidad que puedes ver en la televisión o otro tipo de de comunicaciones y ahí la parte de software libre pues al ser empezando por comunidad y, y por otro empresas también que quizás no, no tengan ese músculo financiero tan importante o que estén empezando a colaborar con el software libre recientemente bueno pues todavía no ha llegado a a esa, al conocimiento, ¿no? De, del usuario común. Por ello, sí que creo que actividades y, y esa promoción que se utiliza, por ejemplo, en podcasts, eh, compilando podcasts específicamente, el maratón Linuxero, eh, mucha publicidad y mucha gente que lo sigue. También conferencias que se están organizando a nivel local, como podría ser, bueno, pues, es unas jornadas de lugar libre que se puede organizar en, en cualquier ciudad. Conferencias ya, por ejemplo, por ejemplo, yo utilizo, cómo utilizo este tipo de herramienta, que puedes enseñar en un ayuntamiento o en un colegio. Todo, todo eso está, está ahí está ayudando a la comunicación, pero sí que creo que hace falta pues, un trabajo continuar este trabajo e intentar sobre todo que los principales medios de comunicaciones nacionales pues, empiecen a, a darle más bombo ¿no? a todo aquel trabajo de software libre que se está haciendo por empresas de la región o que, o que también promocionen un poco más estos eventos que se están organizando. Entonces estoy con Chema de que es... A día de hoy es básicamente un tema de comunicación porque a nivel tecnológico yo creo que estamos ahí, pero bueno, hay que ir avanzando y, y que darnos a conocer. Y hablamos ahora de una parte muy importante del, del bolsillo y es que hasta hace poco más de una década los proyectos de software libre se conocían, salvo unas cuantas excepciones, en terrenos casi amateur, dependientes de las donaciones en el mejor de los casos. Sin embargo, desde hace... Pues más o menos empezando un poco más que empezando esta década de, de los 2010, hace unos 10-15 años quizás, los proyectos toman más fuerza y se consolidan entre empresas que son en muchos casos nuevas y también entre firmas muy conocidas que se acercan al software libre. ¿Ha llegado el software libre a una madurez en el código, precisamente acompañada de nuevos modos de financiación y de comercialización? ¿Y de qué manera está cambiando el soporte económico los proyectos de software libre? Yo creo que últimamente hubo... Nuevas tendencias, las tecnologías que desbloquearon estas nuevas vías de financiación. Eh, hace años, por ejemplo, eh, empezó a haber PayPal, que, que eso ayudaba a que la gente, bueno, pues con, pudieras ingresar o donar dinero a una organización o a unos ciertos desarrolladores. Pero sí que es verdad que últimamente hubo, hay plataformas que son muy interesantes, como Patreon. También hay crowdfunding y, y otro tipo de, de maneras de financiar. Eh, actividades que, que se están empezando a establecer. También es verdad que hay mayor interés eh, empresarial, ya sea para compartir gastos ¿no? de, en el desarrollo de librerías para ciertos productos. Eh, también hay una labor empresarial alrededor de ofrecer servicios. También bueno pues se está moviendo mucho a la parte web, donde la software libre es eh, muy potente. Y todo ello provoca que pueda haber gente que pueda vivir ¿no? de, del desarrollo software libre. Que haya gente que pueda trabajar a tiempo completo en el desarrollo software libre provoca que, a su vez, se solucionen los problemas antes, eh, se mejore el software muy rápidamente y que se añadan nuevas características que sean interesantes para los usuarios de ese software. Con ello, yo creo que estas nuevas maneras de financiación ayudaron a complementar ¿no? esa parte empresarial y que gente que antes se dedicaba en era amateur se puede dedicar de manera profesional a lo que le gusta. yo Para complementar un poco lo que comentaba Samuel, para mí la motivación principal que hay en es que las empresas hayan empezado a, a invertir es porque en el fondo es rentable y ahorran dinero. Por ejemplo, comentábamos el caso antes de, por ejemplo, los drivers de gráficos o, por ejemplo, la inversión que hacen grandes empresas en el kernel de Linux. ¿no? Antes, si tenían que pagar un sistema operativo y ellos se dedicaban a vender hardware para vender un ordenador y vender el sistema operativo a mayores, pensando pues imagínate, clústeres o algo así, tenían que pagar vender a mayores las licencias del sistema operativo que tenían un coste. Si ellos invierten en una cosa que es software libre, el coste de, de venta para ellos pasa a ser cero en ese momento y ellos lo que, lo que tienen que invertir es en la mejora. Pero esa inversión que hacen ya les digamos les va a reducir coste, van a vender más equipamiento o más más dispositivos. Por, y ellos podrán tener incluso más margen ¿no? al, al eliminar de, de la cadena de costes pues una parte, que lo que hacen es realmente compartir los costes con, con otros. Y al final, también hay que tener en cuenta que muchas de las personas y profesionales que trabajan en el ámbito de software libre, yo creo que hoy en día... Eh, casi todos están trabajando para empresas. Todo eso es una forma de financiación a, a base de contratar trabajadores. Y tú al poder contratar a una persona que trabaja en un proyecto vas a tener un poco más de capacidad de decisión. Porque una empresa, porque decida meter tanto dinero, al final alguien va a tener que desarrollar las cosas y al final esas son las personas que, que se contratan. Y bueno, hay profesionales muy capacitados en el ámbito del desarrollo de software libre y además la ventaja es que a la hora de evaluarlos puede ver su currículum en código fuente que está disponible ahí. Entonces, yo creo que por eso las, las, las empresas están invirtiendo en el ámbito de software libre, porque sí. realmente es rentable. Sí, además no solamente es rentable a nivel económico, que como dice Chema, es eh, el ahorro es muy importante, eh, sino también yo creo que a nivel tecnológico. Tú, que, por ejemplo, lo que comentaba Chema perfectamente... De que hace años, si alguien quería utilizar un, un sistema operativo para un producto, pues tenía que pagar la licencia, ¿no? Y ahí tienes el problema de, de, vale, yo el sistema operativo está muy bien, pero yo quiero añadirle estas características. Y tu proveedor podría decir, mira, no me interesa porque, por las razones que sean, implementar esas características. Y, bueno, pues ahí te quedabas, ¿no? A, a dos velas, por decirlo así. En cambio, en el software libre, pues contratando a los desarrolladores eh, de la comunidad o bien pues ayudando técnicamente diciendo, bueno, pues yo me encargo de esta tarea, del desarrollo de, del software, pues pueden influenciar en la comunidad, pueden añadir sus cambios y al final se dan cuenta de que ellos pueden influenciar el software que ellos utilizan y pueden dirigirlo no, o que se tengan en cuenta aquellas necesidades que ellos tienen. ¿Cómo se ve desde una consultora tan arraigada en los valores del software libre como es Igalia el acercamiento en los últimos años eh, que es eh, de progresión geométrica del antes gran enemigo, sobre todo porque ellos lo decían, Microsoft. Yo creo que es positivo, simplemente, y bueno, es bueno que se hayan dado cuenta de cambiar la licencia de sus productos por una que dé más libertad a los usuarios, es bueno para ellos y para sus usuarios porque van a poder contribuir para que más gente contribuya a sus productos, que yo creo que es un poco la estrategia que tiene Microsoft. Les va a beneficiar desde el punto de vista de que más gente querrá utilizar sus tecnologías, porque a lo mejor la única resistencia que tenía era por el modelo de licencia, y como decisión, es una decisión a priori inteligente qué pasa que bueno siempre hemos tenido muchos esa pequeña desconfianza de bueno es Microsoft son muchos años inicialmente luchando contra ellos y parece que se están queriendo cambiar de lugar aunque bueno yo creo que bueno es positivo por resumirlo así Sí, yo también estoy de acuerdo. Es es positivo, es, vamos, yo creo que en el software libre cabemos todos, siempre y cuando se respete la filosofía del software libre y se respete la colaboración y la comunidad. Y la verdad es que, bueno, que venga Microsoft o venga cualquier otro, o que venga otra empresa a colaborar en el, el software libre es una gran noticia. ¿Y cómo veis vosotros, como miembros de Igalia, precisamente como decíamos, una consultora tan arraigada en los valores del software libre, la relación de las administraciones públicas con este software libre? ¿Es de recibo que estas administraciones usen código privativo y hasta formatos privativos en su relación con los ciudadanos? ¿Y hay esperanzas de cambios en este sentido? A ver, yo te voy a hablar de mi experiencia aquí con la administración pública en Galicia, ¿no? La gente de Galicia en particular. Y bueno, yo trabajé durante uf, yo creo que seis años en un proyecto que se llama, que, que todavía está funcionando, que es la oficina de coordinación de software libre. Y lo que buscaban, por ejemplo, ahí es impulsar dentro de los tres ámbitos de trabajo, que sería pues la ciudadanía, las empresas y la propia administración pública, en difundir, pues. Las ventajas que tiene trabajar con software libre y por qué es positivo. Y yo puedo decir que falta mucho por hacer, pero al menos la administración pública, algo ha ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, en recomendación de estándares, a priori, por ejemplo, aquí, a la hora de distribuir los documentos, deberían utilizar de formato, pues el formato de LibreOffice para documentos editables y el PDF a nivel de documentos no editables, ¿no? Y vas viendo que se está teniendo poco a poco más conciencia de que, oye, si desarrollas una aplicación web que sea interoperable y que funcione en todos los navegadores independiente. ¿no? Yo siempre hacía un poco más... Me preocupa más que la administración pública trabaje con estándares abiertos para que cualquiera pueda trabajar con ellos y luego que eviten gastar el dinero. Por ejemplo, con el, el caso que tenemos aquí en España con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas también, ¿no? que tienen que desarrollar un software para sus competencias y que muchas veces están pagando 17 veces ese, ese software. ¿no? Esas labores, gracias al software libre, en algunos ámbitos ya se está reutilizando esa ese software, ¿qué pasa? A veces los responsables técnicos no tienen en cuenta esas decisiones de oye, hay un producto en Andalucía que está funcionando bien y pues lo, lo pueden implantar en Galicia porque lo único que tendrán que hacer es localizarlo al idioma en galego y, y adaptarlo un poco a los procesos. Y esa intención está. La ley realmente dice que, por ejemplo, los desarrollos que se, que se implanten la administración pública tendría que consultar a priori si existe una solución reutilizable disponible antes de comprar un nuevo software o desarrollar uno nuevo. Y lo que pasa es que eso no se está ejecutando en el día a día. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer en la administración pública y es un tema de voluntad política, ¿no? Que A ver, la administración pública es lenta, entonces las cosas de palacio van un poco despacio. Pero yo soy optimista, ¿no? Aunque, bueno, espero trabajar mucho tiempo y te das cuenta de que hay muchas es muy complejo el proceso de transición. Pero las empresas pueden cambiar a software libre muy rápidamente. Así que la administración pública lo puede lo puede hacer también. Sí, yo creo que el, el tema de la, del software libre y yo creo que comienza en las administraciones públicas mediante el uso de formatos eh, abiertos. Eso yo creo que es lo más importante. A partir de ahí, bueno, pues... Eh, interesaría que se fuera migrando poco a poco pero bueno todos ya tenemos ejemplos como el ayuntamiento de, de Múnich creo que el de Barcelona también que bueno que están los procesos de migración no es decir bueno pues empiezo mañana ya a utilizar súper libre sino que bueno hay que formar a a los funcionarios correspondientes, hay que bueno pues dar cursos, hay que también bueno pues ofrecer posibilidades para que los distintos usuarios pues, puedan eh, utilizar las herramientas, pero yo creo que sí que ahí hay cierta esperanza. no Lo único que quizás falte es un compromiso a largo plazo por todos los partidos políticos, ¿no? porque parece que está de moda ¿no? que si un partido político gobierna y ofrece y, y tiene en su plan, pues utiliza software libre, el que venga detrás Dice que no porque lo propuso el anterior, ¿no? Entonces, sí que no eso es yo... una decisión política ahí, yo creo, Samuel, ¿eh? porque fíjate que a veces, por ejemplo, aquí el servicio galego de saúde, que tiene todos los hospitales y todo tal, cambió LibreOffice casi de un fin de semana para otro, todos los ordenadores de golpe. Sí, pero y... el caso de LibreOffice bueno... es un caso específico porque estás utilizando un cambio directo, es decir, tienes la misma funcionalidad y una interfaz muy similar, ¿no? Quizás para otro tipo de aplicaciones no sea tan directo. Sí, pero bueno, eh, se empieza cambiando la suite ofimática, se empieza cambiando luego los clientes de correo y al final la administración pública y el resto de las aplicaciones son aplicaciones web. Casi hoy en día no hay, hay poco en el escritorio. ¿Coincidimos entonces en que como mínimo sería imprescindible por parte de las administraciones públicas que exigiésemos como usuarios los formatos abiertos? Sí, además tenemos ese derecho por ley a día de hoy, según el Esquema Nacional de la Interoperabilidad. Dice que, en principio, tienen que, al usuario final, ¿no? Deberíamos tener acceso a toda la información en un formato abierto. Y en su caso, digamos, en los formatos normalmente utilizados. ¿Qué pasa? Que el de los formatos abiertos es obligatorio por ley. Sin embargo, el de otros formatos véase formatos soportados por la suite ofimática más popular en el ámbito Windows, ¿no? Pues también lo pueden dar ese soporte a mayores, pero sí que debemos exigirlo porque digamos, es nuestro derecho y yo porque tengo que yo siempre hago razonamiento, ¿por qué tienes que obligar a, tu, a un ciudadano a gastarse, pues no sé cuánto vale una suite ofimática, pero creo que está por 200 euros o algo así, la suite ofimática de Microsoft, pues para simplemente editar un documento en su formato cuando realmente incluso puede trabajar con la suite ofimática libre. Y luego eso hablemoslo en todos los proyectos de Open Data que para reutilización de información que ahí ya se, a priori se supone que trabajan todos con formatos abiertos. Entonces yo creo que ahí hay que exigir ese derecho. Si yo cada vez que veo un, un documento de ese formato, le mando una queja a través de e de la web y bueno yo no es la primera vez que cubres esto y firmas con firma digital una solicitud y al final la administración como tiene que responderte te dicen que están trabajando en ello y que lo solucionan y además no les cuesta nada. Hay que exigirlo y la gente suele tener buena voluntad para cambiarlo ahí. Pues eh, por último, hablemos de Igalia cara al futuro. ¿Cuáles son las líneas maestras del futuro que se proyecta en Igalia como empresa? Suponemos que muy ligado también a cómo se vaya proyectando el desarrollo del software libre. Pues mira, las líneas ahora mismo que tenemos con, en Igalia es continuar con las líneas actuales que estamos trabajando, ¿no? que es... Eh, apostar por que el futuro de, de las aplicaciones es la web ¿no? y contribuir a, a mejorar la plataforma a través del desarrollo de los navegadores. Y luego, como este es un ámbito que es totalmente abierto y podemos trabajar en el ámbito de software libre casi en cualquier tecnología, pues continuar descubriendo nuevas líneas. Por ejemplo, yo te digo, nosotros estamos actualmente trabajando en temas de soporte de red a bajo nivel. ¿no? Nos, nos gusta mucho, digamos, pelearnos ahí un poco ya a nivel casi entre el ámbito de del hardware, ya ves, te, trabajamos en temas de los drivers gráficos, temas de, de sistemas de red, y yo creo que va un poco esa especialización en temas que poca gente trabaja actualmente, y que que están muy muy especializados eh, al menos es lo que al menos, la mayor parte de la gente digale como somos funcionamos un poco como una cooperativa no son las líneas por las que les gusta que, que invirtamos y bueno temas de bueno temas de soporte multimedia de tenemos esta gente investigando en temas de realidad virtual cómo va a ser la, el futuro de la realidad virtual en la web y ahí hay líneas de trabajo que bueno no están consolidadas pero sí que vemos que hay inversión y que el futuro va a tirar por caminos de avanzar esas tecnologías para que los desarrolladores las puedan puedan poner a mano en las manos luego de los, de los usuarios finales, que es un poco lo que estamos trabajando nosotros, para que la gente que desarrolla pueda desarrollar cosas mejores en, en el futuro. No sé si quieres matizar algo tú, Samuel. No, la verdad es que creo que lo has definido muy bien. Principalmente yo creo que sería dentro del ámbito software libre proporcionar todas las herramientas que podamos a los desarrolladores. Por ejemplo, eso, trabajamos en la parte de drivers, también en middleware, parte de ejemplo de los navegadores web pues en el motor de renderizado web. Eh, para que las aplicaciones web que corren encima bueno, pues tengan las características y extensiones que ellos necesiten para realizar su trabajo. Eh, también mejorar el rendimiento todo lo posible para que no haya nunca esa queja de pues a mí en, en este sistema operativo la aplicación corre un 20% mejor. ¿no? pues Al revés, ¿no? quitar todo ese tipo de problemas y ofrecer la mejor experiencia al usuario para que pueda utilizar los productos utilizando el software libre únicamente. ¿no? Una de las filosofías de Gale precisamente es la promoción y la mejora de software libre en todo lo que podamos. Y creo que eso es una de las líneas maestras que vamos a continuar en el futuro eh, dentro de las áreas que estamos abarcando. Y además es un tema muy ecológico, ¿eh? porque todo lo que mejore ese rendimiento puedes hacer que tu hardware siga viviendo durante mucho más tiempo. ¿no? Y yo es una cosa que veo que, por ejemplo, mejoras que haces en software libre para que en aparatos o dispositivos que llevan muchos años en el mercado y le puedas estirar la vida, ¿no? pues igual que en el ámbito de los los drivers gráficos, si tú un ordenador hace 5 años sigue funcionando bien y cada vez tiene mejoras, pues no vas a tener que andar destrozando el planeta y tirando hardware para las mismas funcionalidades que estabas haciendo, porque la tecnología te pide algo más cuando puedes sacar todo el provecho de lo que hay El software es libre, eso sí que lo permite incluso aunque los fabricantes ya no estén interesados, ¿no? pero uf, sí, sí. hay gente que tiene redes de miles de ordenadores y quieren, pues por ejemplo, que su navegador bien vaya, web vaya, web vaya bien ahí y eso sí. va a seguir existiendo. ¿Podemos añadir a las ventajas del software libre software más ecológico, visto así? Eso es claramente no más ecológico, ¿sí? <risa> Reutilizable sí. y lo reciclas en cualquier sitio. Sí, también un ahorro de energía. También se está buscando, por ejemplo, con el último trabajo que, se, que está eh, trabajando en Red Hat, en el escritorio, buscar que el gasto de batería de los portátiles pues, sea menor, ¿no? el gasto energético. Yo creo que ahí es un tema muy interesante que, que hay que explotar mucho más en el futuro. Y sí, en definitiva podemos decir que el software libre ayuda al medio ambiente y y creo que es muy bueno ¿no? que, que nos preocupemos también por ese tipo de cosas Pues con esta interesante observación también sobre otro aspecto beneficioso del, del software libre, terminamos este repaso dentro de Compilando Podcast por una de las principales consultoras que en España en Galicia en concreto y para todo el mundo están haciendo software libre El conocimiento de Galia que hemos tenido gracias a Chema Cast precisamente uno de sus socios fundadores y de Samuel Iglesias que hace ya unas semanas tuvimos también el placer de compartir con ellos tiempo en el Maratón Linuxero muchas gracias por de nuevo haber atendido a la llamada de Compilando Podcast y esperamos poder contar con vosotros dentro de algunas ediciones para seguir desarrollando temas de estos que son de nuestro interés dentro del software y de las tecnologías Tecnologías abiertas en general. Muchísimas gracias por vuestro trabajo en Igalia y por el tiempo que nos habéis dedicado en esta edición de Compilando Podcast. Muchas gracias a ti y a toda la comunidad de software libre, gracias a la que podemos trabajar. Muchas gracias, Paco. Un saludo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más.